Antes de empezar a hablar de tipos de datos, creo que es interesante hablar sobre la función input y la función print, que son dos de las funciones más básicas, pero más importantes a la hora de realizar la entrada y salida de datos respectivamente. Vamos a empezar por una función que ya conocemos, porque ya hemos utilizado, cómo es la función print. Una función cuyo cometido es mostrar cosas por pantalla. Y digo por pantalla porque en principio es el lugar habitual o el lugar por defecto en el que se muestran los resultados. Pero, como veremos más adelante en el curso, es posible redireccionar esa salida para que no muestre datos, sino que lo redirija, por ejemplo, a un fichero. Su utilización es muy sencilla. Simplemente escribimos print y como parámetro, entre comillas, aquel texto que queremos que aparezca por pantalla. Por supuesto, es posible utilizar comillas dobles o comillas simples de manera indistinta pero también comillas triples, que nos van a permitir separar nuestro texto en diferentes líneas. Y he dicho como parámetro, pero más bien tendría que decir como parámetros, ya que la función print permite un número infinito de parámetros, de manera que en la salida lo que se mostrará es la concatenación de estas cadenas separadas por un espacio. La forma inicial de pensar es que cada uno de esos parámetros es una cadena, pero en realidad yo podría, por ejemplo, pasar como parámetro un número entero. La salida es la que esperamos, pero lo que está ocurriendo es que print en su interior está haciendo una conversión de tipo, de manera que ese 45 numérico que hemos pasado como parámetro se ha convertido en una cadena con valor 45. Es decir, que cada parámetro puede tener su propio tipo siempre y cuando ese tipo pueda ser convertido a string. Evidentemente, esos parámetros no tienen por qué ser fijos, no tienen por qué ser hardcoded. En vez de ellos podemos utilizar variables. Por ejemplo, creamos dos variables que tengan los valores que queremos mostrar y simplemente las utilizamos como parámetros. Bien, eh, cada vez que utilizamos una instrucción print, el cursor pasa a la línea siguiente. Es decir, la función print incluye al final un retorno de línea. Pues este comportamiento es posible cambiarlo a través de un parámetro nominal. Ya hemos comentado que la función print admite, a menos a priori, infinitos parámetros que convertirá a cadenas y que posteriormente concatenará. Pero realmente admite dos parámetros más que para que la función sepa que tienen un significado diferente a simplemente ser una cadena que tienen que concatenar se utilizan indicando delante el nombre del parámetro. Así, por ejemplo, para poder hacer que el final de línea no sea un retorno de carro, sino que, por ejemplo, sea un punto y coma, podríamos utilizar el parámetro nominal end. Vemos que en cuanto le doy a ejecutar, vuelca por pantalla lo que esperábamos, pero el prompt no aparece en la línea siguiente, sino que aparece a continuación, del elemento del punto y coma, es decir, del elemento que hemos utilizado para cerrar la línea. He comentado que habían dos parámetros nominales porque el otro es el que se utiliza para definir la separación cuando se concatenan diferentes parámetros. Por defecto es un espacio, pero utilizando el parámetro sep podemos optar por el carácter o por el conjunto de caracteres que consideremos. Aún podemos sacarle un poco más de partido a la función print pero lo vamos a dejar para más adelante, cuando hablemos de strings, ya que realmente ese más que podemos sacar de ella depende más de la cadena que pasamos como parámetro y de qué hacemos con ella. Bien, eso por lo que respecta a la salida de datos. Por el lado contrario, por el de la entrada de datos, la función input lo que permite es detener el programa esperando que el usuario escriba cierta información. Cuando el usuario pulsa intro, esa información es admitida como válida y la propia función la devuelve como valor de retorno que podemos almacenar en una variable. Es una función bastante sencilla y como comentario sobre ella, por aportar algo más sobre ella, únicamente valdría la pena puntualizar dos cosas. La primera es que permite un parámetro que sería algo así o que se pudiera considerar como el prompt de la pregunta. Es decir, como la frase introductoria que indica al usuario qué datos tiene que introducir. Y por último, también la característica que más hay que tener en cuenta es que lo que devuelve la función input siempre es una cadena. Independientemente de lo que hayamos introducido como valor, input siempre nos devolverá una cadena. Es decir, si por ejemplo aquí introduzco como dato un número, la variable que almacena el valor devuelto por input va a ser de tipo string. Para los que se fíen poco, podemos comprobarlo con la función type, que lo que hace es devolver el tipo de la variable que le pasamos como parámetro.